Uh, buenos días. Quería hacer una pregunta a Lidia cuando ha comentado lo del Tyvek. Eh, ¿Qué alternativa habría si el Tyvek desprende de COPs? Como has dicho, que, comp que desprendía compuestos orgánicos. Ah, la, la, la parte final no ¿habría, ¿sí, ¿Habría alguna alternativa al Tyvek? Ya que has dicho que desprendía... Compuestos bueno, y yo planteé el tema de, del Taipei a raíz de, de unos últimos estudios y era un, también un poco a nivel de, de provocación. Sí, disculpa a nivel de, de provocación, de que eh, para entender que constantemente nos tenemos que preguntar sobre los materiales que estamos utilizando. No quisiera que la conclusión de, de todo ello es que criminalicemos al, al TAIBEC. Entiéndase bien que solo estoy hablando del resultado de unos análisis publicados. Eh, más que nada es pensar en el largo plazo, ¿no? eh, materiales que, que pueden funcionar eh, para poco tiempo, cuando estamos hablando de salas de reserva y de conservación a largo plazo, pues entonces es cuando hay que poner el foco. Eh, yo creo que hay que continuar analizando y, y ver eh, si se podrá continuar utilizando o no. ¿eh? y Si hay alternativas, bueno, ir a, a, a materiales quizá más, más naturales, pero... Tampoco es fácil, el plástico invade eh, todo nuestro mundo, es mucho más barato, mucho más asequible, entonces toda esta transformación va a ser lenta. Eh, yo solo pretendía pues, lanzar un poco un, un tema que, de impacto para que planteemos pues, una reflexión en torno a los materiales que estamos eh, incorporando a estas salas de resquería. Vale, Mira, y, Simplemente esto. También te quiero preguntar una cosa, Lidia. Eh, ¿Has comentado algo sobre...? unas bandas de contaminación, bandas para medir la contaminación o sí, bueno, estos son cupones que se basan en diferentes tipos de metales que son sensibles a los contaminantes. Es un, un tipo de, de, de monitoreo que es muy muy frecuente, muy habitual y que es súper útil. Y entonces tú colocas estos cupones, eh, los expones durante un tiempo al ambiente en el que tú estás que quieres medir y en función de la alteración que se va produciendo, pues puedes saber el nivel de contaminación que hay. ¿eh? Entonces, los hay de diversas marcas, después esto se tiene que llevar al laboratorio, lógicamente, hay que eh, utilizarlos con mucho cuidado porque el metal no, no puedes tocarlo, sino que tiene que estar siempre muy bien preservado para no poder alterar los resultados. ¿eh? Es un sistema de monitoreo de, de los contaminantes eh, en, en los espacios. Vale, pues muchas gracias. Hola, mi pregunta es para Irene. Es que tenía una curiosidad eh, con respecto a la gestión que se hace con los museos, en concreto con el Museo de San Telmo. Todas las colecciones que, que o sea todo que están en reserva están depositadas en, en vuestro centro y después la gestión de la restauración de piezas, conservación, eh, tratamientos de anoxia, también lo lleváis todo vosotros. Es decir, ningún restaurador eh, del Museo de Santelmo tiene que ir allí. o Bueno, explicar un poco, un poco eso. Gracias. Eh, sí, a ver, eh, la gestión, o sea, la, el edificio es, es, es de la Diputación, entonces los trabajadores que estamos, es el equipo que, que formamos, digamos, la plantilla continua de, de Gordayu, somos trabajadores de la Diputación eh, y nosotros nos encargamos tanto de gestionar el centro, en general todo lo que tiene que ver con el, la parte de, de la conservación del edificio, eh, la conservación preventiva, mantenimiento, todo eso eh, forma parte del equipo, digamos, adscrito a la diputación. Pero luego las colecciones, en el caso de la de Santelmo, que preguntabas, en el caso de Santelmo, eh, ahí tiene su propio personal que viene eh, a Gordayu y puede trabajar en Gordayu y utilizar las instalaciones del centro para realizar el trabajo que tenga eh, pues, tanto intervenciones como las salas de registro, triaje, entradas, movimientos, salidas. Eh, el tema, o sea, la, Todo lo que son herramientas, eh, servicios, es, todo lo que no es fungible es, es de uso compartido. Lo que, en lo que estamos trabajando, y es una de las cosas que tenemos también como punto importante de, de ver cómo poder gestionar todo el tema del material fungible, que también tenemos ya una serie de acuerdos de, de utilización de material, eh, también, eh, ya que compartimos, compartimos el taller. O sea, al final, en el taller de restauración hay a veces personal de Santelmo que trabaja también eh, en el mismo taller y están trabajando pues, eh, simultáneamente, ¿no? todos en... Eh, en el mismo espacio, claro, el material, pues, por ejemplo disolventes. ¿Qué sentido tiene tener dos botes del mismo disolvente, uno, de la uno comprado por así, fácil, comprado por la diputación, otro por Santelmo si van a utilizar, ¿no? Entonces eh, sí que estamos como tratando de ver la, esa, esa gestión de ese, pues, cómo hacerlo, ¿no? Pues no, ¿no? es tan sencillo es, no es tan sencillo, pero bueno, por ahora nos vamos a, arreglando de una manera igual un poco más rudimentaria, un poco más eh, pues bueno, pues igual, primero compra uno, eh, la siguiente compra otro, o vamos un poco haciendo así, pero eh, la idea es intentar establecer un sistema, pensar en un sistema que sea realmente sostenible en el tiempo y que sea más, eh, bueno, un poco como más, no sé cómo decir, más eficaz, bueno. Sí. Los tratamientos de anoxia se hacen... Eh, los normalmente, bueno, los hace una empresa externa. Entonces, la, el control de, de plagas, la anoxia, lo lleva una empresa exterior, pero contratada por la Diputación. Eh también eh, normalmente se hace un cálculo de la ocupación de la anoxia en porcentajes más o menos de cuánta parte de las bolsas de anoxia las ocupan no solamente en el caso de santelmo también puede que en un momento dado haya otra serie de entradas que también tengan que pasar a anoxia entonces se acuerda en función del tipo de contrato de la o el tipo de, de colección de propietario que sea eh, se acuerda en ese el gasto y y se hace en esa compensación, en esos contratos de comodato, se hace esa compensación, pero se tiene en cuenta a la hora de, de, de, bueno, pues de, de pasar esos tratamientos. En el caso de Santelmo, normalmente ellos hacen una anoxia al año, que financian ellos, en la que también, eh, en contraprestación, digamos, del uso de las anoxias pagadas por la Diputación, también se meten eh, objetos de la Diputación en las anoxias que, que facturan eh, desde el Ayuntamiento. Eh, añado una cosita más. Eh, en una institución donde eh, conviven varias instituciones eh, es difícil. Es decir, eh, realmente eh, se está trabajando mucho en realizar protocolos eh, en común acuerdo para eh, solventar muchas cosas. Eh, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho eh, en este último año... Eh, ha sido la utilización de las cajas de transporte. Eh, en Orgallú hay un espacio para guardar cajas de transporte y eh, hicimos un acuerdo entre las tres instituciones mayoritarias, que son Diputación, eh, Museo Santelmo y Cucha, para compartir las cajas de transporte. Es decir, que cualquiera de las instituciones podía utilizar una caja de la otra institución. Con lo cual llevamos un registro. Eh, ¿Se sabe quién presta a quién? Bueno, todo eso eh, son cosas que se van trabajando poquito a poquito y que eh, cuestan esfuerzos y a veces eh, desencuentros provisionales que se solventan, eh, pues dialogando evidentemente, pero eh, quiero decir que el beneficio eh, es muchísimo mayor que el, las dificultades que te puedas encontrar, pero... Eh, realmente eh, significa que todo tiene que estar muy protocolizado, porque eh, eh, hablaba Irene de la utilización del taller de restauración, que lo utiliza el personal de Gordayu, lo utiliza el personal de Santelmo, lo utiliza el personal de Cucha Fundación y las subcontratas que hace cada una de estas instituciones, es decir, que no solamente es personal de la propia institución, sino sí que, que cada institución subcontrata cosas a empresas de profesionales. Entonces todo eso se junta en el mismo espacio. Eso es, eso es. Hay protocolos de los espacios, además está puesto detrás de la puerta lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Bueno, todo eso se intenta, eh, todo esto es trabajo um, progresivo, quiero decir que eh, una cosa es la infraestructura y las colecciones y otras son los funcionamientos en los que eh, yo creo que hay que, eh, hay que apoyarse mucho en el funcionamiento y en los procedimientos de las personas porque son las que hacen que las cosas funcionen y a veces no se les da tanta importancia. ¿no? Eso... Eh, um, es una de las cosas que, que es lo que, lo que queremos analizar con, con la beca de investigación de, que os he comentado antes, ¿no? que es un poco eh, ver esos procedimientos si realmente eh, son efectivos a la hora de, de trabajar. Si, si todo el mundo, si los protocolos que se van haciendo, si toda la gente que va entrando, que tiene que venir a trabajar eh, a Gordayua, independientemente de la vía por la que venga, realmente tiene acceso a, a saber... Eh, sacar partido, rendimiento de todos los recursos que ofrece el centro porque, claro, los recursos materiales están ahí, pero si no sabemos utilizarlos o no, o no, o no, no conocemos el uso, cómo tiene que ser y realmente no hay una, una buena eh, no encajan bien todos esas realmente no, no estamos haciendo un trabajo efectivo, entonces eh, eso es un poquito en lo que, en lo que queremos ahondar ahora Sí, ¿Qué tal? Eh, quería empezar dándoos las, las gracias y felicitándoos a los cuatro por eh, vuestras eh, comunicaciones, porque, bueno, nos habéis manifestado, nos habéis evidenciado una evolución de por dónde va el mundo de las, de las reservas en, en Europa. Y estábamos viendo, sobre todo lo hemos visto eh, a partir fundamentalmente del, del ejemplo mostrado por Bar, cómo estamos multiplicando todos nuestros esfuerzos, estamos dimensionando cada vez más los edificios, cada vez los edificios son mucho más grandes, cada vez estamos en una dinámica de hacerlo todo mucho más grande y mucho más complejo y al mismo tiempo más difícil de sostener económicamente. Yo quería eh, transmitir una idea que ha volado en alguna de las intervenciones esta mañana de si antes de avanzar en esa línea no tendríamos que hacer una reflexión, todos los que intervenimos en el ámbito de museos, desde el mundo de los museos, desde el mundo de la arqueología, que es un ámbito que a mí personalmente me preocupa, sobre si tenemos forma de contener ese crecimiento de las colecciones, es decir, si tenemos que seguir incorporando toneladas y toneladas de tegulas que se recuperan todos los años en las intervenciones arqueológicas, si hay un montón de material pétreo que no se va a volver a tocar en la vida, si seguimos eh, incorporando eso en nuestros museos, ocupando espacio y generando unos costes de mantenimiento tan importantes para una rentabilidad a priori. Tan baja, quería preguntaros si conocéis, si esta reflexión se está produciendo en algún sitio, si se están tomando medidas o si hay una línea de una hoja de ruta trazada hacia el futuro. Sí, sobre este tema en Cataluña hubo debate. Lo que pasa es que, claro, la legislación tiene un peso demasiado importante todavía, ¿no? Es, es encontrar la fórmula. Eh, para hacerlo, en otros países esto es posible. Eh, en, en Inglaterra están fundiendo eh, tuberías de, de plomo romanas, eh, reciclan una parte y, y dejan un testimonio y, y no tienen ningún problema porque la, la legislación lo entiende. Yo creo que poco a poco eh, la evidencia será tan importante que habrá que dar el paso. Es evidente que cualquier material a, a la larga puede tener interés. No sé, has eh, comentado el tema de las tébulas. Yo, no sé, puede haber un estudio en que se intente calcular a partir del número de tébulas, superficie de cubierta o cualquier cosa ¿no? que eh, con su desaparición posiblemente estemos eliminando esa, esa posibilidad. Sí que se están planteando eh, hacer eh, almacenamientos bajo tierra o cosas de este tipo. Nosotros en, en las salas de reserva lo planteamos, el poder hacer como una especie de búnker subterráneo donde ir acumulando la cantidad de materiales que son reiterativos eh, de fabricación, algunos seriados y que no llevan a, a, a mucho tener mucha más información, pero esta vía tampoco de momento no, no ha sido posible yo creo que es cuestión de trabajarlo un poco más, se puede llegar a una solución de compromiso y posiblemente pues hoy en día con los instrumentos de documentación de que disponemos podemos suplir parte de, esta, de este material seriado y reiterativo y quizá destruirlo. Eh, nosotros en el museo habíamos planteado el reciclaje precisamente de tébulas, eh, porque, claro, al, al tener un triturado cerámico tendríamos un, un árido para los morteros de primera calidad. ¿sí? Pero eh, topamos con la legislación, pero ahí yo veo un filón, o sea, porque tendríamos realmente un material con un tipo de cocción que conseguiríamos unos morteros que son óptimos. ¿sí? Eh, eh, requiere dedicarle esfuerzo y tiempo y seguro que hay unas vías para, para poder frenar esto. Sí, yo creo que sí. Lidia, antes cuando estabas haciendo la presentación, precisamente hablando de esto, has hecho la diferencia entre objetos musea, que, que tuvieran la posibilidad de ser musealizados y objetos que los que no. Lo que no me ha quedado claro es si los objetos estos que no son museables, porque no tienen un valor en sí, sino un valor científico, ¿qué hacéis con ellos? O sea, ¿tiene otro tipo de registro? ¿Va por otra vía? Sí, el sistema de registro eh, se ciñe a todo el, el procedimiento arqueológico. Lo único es que, bueno, disponemos de una base de datos propia y una gestión individualizada. Entonces allí ya no podemos utilizar como unidad el objeto, sino las cajas o los contenedores de objetos. Eh, el material arqueológico, eh, si son piezas singulares no, pero el grueso de los materiales cerámicos pues, se va eh, depositando en cajas de, de almacenamiento de plástico de 20 litros. ¿eh? Entonces esa es nuestra unidad a nivel de gestión. Eso nos permite siempre hacer el control de dónde está un determinado material porque a partir de, de la unidad caja eh, la base de datos te permite acceder al material que hay en el interior y la base de datos también describe con exactitud todo el el contenido de manera que si viene un especialista que quiere estudiar la sigilata de un tipo determinado la base de datos te permite saber en qué cajas tenemos ese tipo de material y lo podemos poner a disposición esto sí que debe decir que desde el momento que se ha podido implementar un sistema de este tipo es que las facilidades para la investigación son enormes y de hecho ha sido un reclamo hemos empezado mmm, con análisis uh, por parte de antropólogos muy interesados porque realmente al haber conseguido un orden y una facilidad de acceso de, de los restos humanos también, eh, encuentran un filón para las investigaciones y están veniendo a nuestro centro investigaciones de, de investigadores del Canadá, de, de, de todos los países… Porque, claro, ya desde el año 1900 y poco eh, hemos ido a, reuniendo materiales de, esta, de estas características, pues les permiten hacer estudios sobre variaciones de la población de, de una zona a la otra y a nosotros conocer mucho mejor eh, a la población del actual Barcelona. Bueno, yo quiero aprovechar para añadir también, porque fuera de lo que es la parte de la colección eh, arqueológica, en el caso de Gordayu, por ejemplo, ten, al, bueno, en, Gordayú, en, en los almacenes, en todos los almacenes donde confluyen diferentes eh, tipos de materiales, eh, en el caso de la etnografía, por ejemplo. Eh, es un es objeto de debate en, en, el, en el centro en el equipo eh, el tema del expurgo ¿no? el tema de, de, qué hacer y de qué hacer con todos los elementos que ya están dentro del, dentro de, del centro y, y que quizá eh, bueno, requieren un repensar ¿no? y yo creo que es un problema que, que, se en, bueno, que nos encontramos todos, lo que pasa que parece que, que el tema del expurgo es un poco un tema tabú y que en realidad no se trata muy habitualmente y que, bueno, pero sí que yo creo que es un tema que, que hay que, o sea, que es un problema real y que es un problema que estamos hablando de todo lo que viene después, de todo lo que viene con el tema, pues, cómo diseñar los almacenes, bueno, podemos pasarnos la vida diseñando, bueno, es mi opinión, ¿no?, edificios y edificios y edificios para conservar todo, todo, todo, que igual primero hay que pararse a pensar como, Realmente, que estamos guardando. Nosotros, mmm, dentro de las medidas que, que estamos tomando, y no tenemos definido un sistema eh, para poder de, para decidir, ¿no? sobre todo, sí, sí para decidir la entrada, pero no para decidir la salida de objetos que quizá no, no requieren, pues que se, han, se adquirieron en su momento, eh, pues bueno, por, por un, por un, por un el sistema de adquisiciones que, que a lo mejor mmm, se, ha ido heredando de, de, se han heredado de ese sistema anterior en el que se adquirían colecciones. Pues, eh, más grandes ¿no? que, que, que tenían muchos más objetos que a lo mejor a día de hoy eh, pueden ser sustituidos por otros que están pues, en etnografía mejor documentados eh, o más enteros eh, que tienen un valor patrimonial más alto eh, entonces pues bueno sí que es verdad que, que nos encontramos con este problema muy habitualmente pero no tenemos una solución, no tenemos una respuesta mm, y que bueno sí que es un tema que yo creo que a mí me parece muy interesante que que se saquen en, en este tipo de, de encuentros y que, que todo el mundo pues, también pueda dar su, su opinión y su, su experiencia en su centro sobre ese, sobre, ¿no? Con, ante, ante esa problemática, que yo creo que es común a todos, pero que, que, que hay que hablarla para que todos sepamos que todos tenemos ese problema y que, que entre todos a lo mejor podemos buscar una solución, o, o bueno, al menos pensarla, ¿no? Y no, y no pensar y dejarlo ahí en el tabú de, bueno, se sigue quedando ahí, lo dejamos ya para mañana, ¿no? Y ya, ya cuando venga el problema ya lo atajaremos. Es algo que, que yo creo que hay que abordar y, y cuanto antes. Eh, sí, y, y añado un poco que sí se ha hecho eh, un esfuerzo en el sentido de que al confluir varias colecciones en el centro... Eh, se ha visto que distintas instituciones han estado coleccionando las mismas cosas, sobre todo cuando estamos hablando del mundo de la etnología. ¿no? Y entonces eh, ves que tienes un número, por poner un ejemplo, de cencerros o de cualquier cosa que es algo que no tiene ningún sentido. ¿no? Y realmente sí que se están haciendo estudios, eh, digamos, por tipologías o por colecciones concretas y si sí se seleccionan, digamos, eh, los objetos que pueden ser, eh, digamos, significativos y los que no. Lo que es muy difícil es dar el último paso final, que es el de realmente deshacerte del objeto, porque, eh, bueno, por un lado, eh, nosotros, en este caso, eh, la Diputación Foral, por ley, eh, no tiene el problema que soléis tener los museos, porque son colecciones que no están registradas legalmente, con lo cual, Legalmente no tenemos ese problema, con lo cual ya es mucho, pero hay un problema de sensibilidad general, que cada vez que sacas la palabra se erizan todas las pieles y... Y no se sabe muy bien qué hacer. En ese sentido, yo creo que muchas experiencias también de los Países Bajos que se han hecho con patrimonio religioso también en algunas eh, comunidades han sido muy positivas porque, digamos, se han eh, vehiculado los objetos a otro sitio. Y eh, en Gordayus se está intentando hacer un poquito eso, pues con ciertos materiales que se vehiculan a otros museos más pequeños de otras localidades que se ceden para que los tengan allí. Eh, también ha habido una, una experiencia piloto con precisamente unos cencerros que estaban multitriple, muy repetidos y que ni siquiera tenían documentación, que un equipo de artistas han querido... Trabajar con esos cencerros, los han fundido y han hecho eh, una obra suya de diseño. Eh, bueno, entonces estamos en ese tema, no sabemos muy bien cómo bandearnos, no tenemos soluciones. Hay siempre muchas eh, voces en contra que piden como mucha prudencia, pero bueno, el debate está encima de la mesa. Maybe I can make a little contribution to these, uh, this issue of uh, de Um, in the Netherlands, um, it has been a subject for many years, and uh, in the beginning, it was quite a, a difficult subject, uh, especially because uh, we did we didn't want museums to uh, basically uh, get rid of objects to gain money in order to preserve other collections, so we needed to find a way, and I think the government, they created a protocol and um, and in this protocol. It starts with the cultural value of the objects, so museums are required to fully analyze the cultural value potential of objects that they would like to get rid of, because we we can all imagine that given any mission or vision of a certain museum, There might be objects that do not fit within the mission and vision, but they might fit very well into mis missions and visions of other museums. So what is required is that if a museum wants to get rid of cowbells, for example, we have to to culturally value them, then uh, uh, publish that and uh, tell other museums, I have this collection and I would like to provide it to another museum and then another museum can uh, accept it or not. And this is there's a time frame there and i do not know the exact details of this uh, but this is a careful process obviously if there's no museum that wants this collection then there's a second phase where the museum can actually try to get rid of the sub the objects by for example uh, putting them online for um, uh, like a cell a, a, a sale uh, and then everybody can uh, respond uh, so then it's publicly Uh, no everybody knows this and everybody can respond so it's a fully transparent process because it's very sensitive and we've had uh, two examples in the past where a museum wanted wanted to sell a painting a very expensive painting because they had budget problems and uh, obviously if this reaches the newspaper you know it's very bad for your uh, image so that's a, a no go Uh, but it, it functions quite well, so we've been able to relocate different collections to different institutes, and especially the religious objects there, we see that churches become empty, they need to be refunctionalized. Uh, so there's a lot of objects coming from the churches and monasteries, and there our National Museum of uh, Religious uh, Objects basically is in the lead, and they also use this, this protocol to decide where can these collections go uh, and there they have a little bit more freedom I think because it's so much yeah so maybe as an inspiration I have one question for you like uh responding to the protocol in the in the terms with uh with the second part if they sell them and what if then if somebody else buy that collection that you are selling and that it comes back again to your collection center but under the property of another person that's something that we have yes. already <laughs> well basically yeah. i think that was the starting point of the thinking of this deaccessioning protocol where people said it's very difficult to let go because everything is valuable or potentially valuable and and nowadays we do not know exactly what our future generation is is uh, uh, valuing and how they will value stuff So uh, uh, there the idea is if you return objects into society, if they are valuable to society, then maybe later they will return into the museum because society then determines it is still important. So then you create a different story and thereby a different cultural value of that specific collection. So I don't think that's, that's a bad thing per se. Yeah, I hope it's an answer to your question. <laughs> If there is time, I can also reflect a little bit on the archaeological question, uh, because in the Netherlands, we use, we have a slightly different uh, protocol of um, dealing with archaeological finds and it all starts with uh, the dig, basically, because uh, the, the, the government, both nationally, but also provincially, they they uh, advocate in situ conservation. So basically the idea is we do not take anything out of the ground. If there are um, reasons to believe that there are important objects in the ground, they do a, a small research to find, is it important, is it urgent to take it out of the ground, if not, we preserve it in the ground, this is both on land as in sea. Now, if there are building activities like uh, there's a whole housing project or something, then the builder is responsible for the dig. And the builder can hire different types of commercial firms that can do the dig. These are all, uh, how do you say, uh, uh, um, institutes that are certified by the national government. They can be hired. And they are responsible not only for the dig, but also for the description. So, apart from the objects, they also have to deliver a full analysis of the cultural value of what came out of the ground. So, these are long projects, these are big projects. Uh, and then, uh, and the reason they did it like so is that whenever an object is being given to an archaeological storage facility like on a provincial uh, level, uh, then they will not only get the objects, but they will also get the analysis so it's already pre treated and it's described so this this reduces enormously the load to the organizations um, and then secondly. Um, There is an there's a law, we have two laws uh, preservation laws in the Netherlands, one is for archives, and they describe quite nicely what you need to do, but also for archaeological finds and at the moment we are reconsidering both of these laws, because, especially for archaeological finds you have objects that are, you know, placed inside a plastic bag, then many plastics bags go into one big plastic bags and then several of those go into a cardboard box. So there is no relation between the climate around an object and in space, so we are uh, desperately seeking ways to reduce the energy consumption of machinery for space control, because it doesn't make a lot of sense, and that makes it more easy to find uh, spaces or cheap spaces to preserve objects on the long term. Mm -hmm. So we try to bend the law basically or change the law. Sí, sobre esto último que comentas nosotros, nuestra opción precisamente era eh, objetos de metal procedentes de excavaciones arqueológicas, depositarlos en cajas re, eh, que tengan perforaciones que pueda pasar el aire y, y hacer a, que así eh, estas salas que están condicionadas con sistemas de, de, de deshumectación, pues eh, la humedad relativa deseada penetrara. ¿Mm? En las salas de reserva optamos por extraer todos los objetos y disponerlos en muebles eh, planeros o en, en los armarios libres de, de las bolsas de plástico y eh, de todos esos, estos materiales. El problema es que topamos con la contaminación y entonces hemos expuesto más a, a estos objetos a la contaminación. O sea que es eh, siempre un juego de, de equilibrio en, en conocer bien cuál es, cuál es tu situación, porque ahora en las salas de reserva están mucho más expuestos. Hola. Eh, bueno, eh, yo quería formular una pregunta en relación con el tema de las infraestructuras y equipaciones compartidas para la conservación del patrimonio que dan servicio a varias instituciones, que es un tema fundamental por lo que suponen el aprovechamiento y la optimización de recursos tanto humanos como económicos y tecnológicos. Quería hacerle una pregunta primero a Maite y después a Bart, eh, a Maite, pues como ha hecho un estudio de salas de reserva de distintos museos o de distintas administraciones, si puede contarnos en qué estado está, que a lo mejor pues no lo sabe, pero el centro de colecciones de los museos estatales que se pensó casi al mismo tiempo que Gordayu y bueno, pues en, en el momento en el que se dio a conocer parecía que hasta el Ministerio de Cultura había adquirido un edificio en las afueras de, de Madrid para, para ponerlo en marcha. Y después a Bart me gustaría preguntarle específicamente, aunque no tiene tanto que ver con las salas de reserva, pero sí que está pues, relacionado, el trabajo que hace el Instituto de Investigación en el que trabaja, eh, porque eh, creo que presta servicio a, a varios museos y buscan soluciones a varios museos. Entonces, si ¿sí nos puede contar eh, cuándo nace, por qué nace y... y si funciona esa, esa colaboración y ese intercambio. Gracias. Mi respuesta va a ser muy rápida porque no tengo ninguna información que no hayáis tenido todos los demás. No tengo más información que la que tengáis los demás eh, siguiendo la prensa. Es un proyecto en el que se empezó a trabajar y eh, yo creo que por dificultades varias eh, lo abandonaron. y que yo sepa no se ha vuelto a trabajar en el tema, pero eh, eh, lo ignoro, realmente no no tengo más información, no lo sé. Bueno, well, maybe I can uh, comment a little bit about uh, CCNL as a shared uh, space for different uh, museums. Uh and I think there are two things that happened there uh, in order to uh, merge these different organizations. And the first thing they said is uh, for object documentation every museum used their own system so basically they created a new system that kind of uh, gives an umbrella over these individual systems so everybody has access to everything but you do not have to fully uh, uh, migrate your documentation into this new system so that's one so that's idea one that idea. they came up with just to create one system a new system uh, that allows access to all the subsystems For object documentation, and secondly, now that uh, the CCNL is in operation for one and a half year, um, they have this very nice um, uh, experience of uh, how do you share the people and the, uh, the machinery and all the objects in, in this building. Uh, what they did is they created, uh, let's say, Team CCNL, and the Team CCNL consists of people from individual museums that are part of that shared storage facility, but they always work there. And by creating Team CCNL, and you still work for your own boss, basically, but you're part of a new team, um, that, that created a kind of family feeling of people working together on the same goal and now in within one and a half year it truly feels as a sub unit of all these other museums so already they are thinking we are something different than the old museums we are ccnl and this proudness and way of working and, and sharing experiences and knowledge and and working together uh, might evolve into something new maybe in in five years or ten years time there's a whole new institute which basically is a is a storage facility for other museums, so maybe that's a kind of a partly an answer to your question. Now the other question about what do I do and where do I come from it's a big question extension question, um, but. Um, our Institute uh, had its origin in the mid 60s of the 20th century, uh, it was then called C the uh, the cultural uh, the central laboratory. Um, and in those days, it was it was part of the government as it still is, and it was created to uh, to, to provide um, access to analytical tools and and uh, experiences and knowledge on preservation uh, for cultural objects. Uh, it uh, then merged uh, in the mid '90s to uh, ICN, and now it's RCE. So it merged with the enlisted buildings and cultural landscape and archaeology to one big. Uh, part of the ministry. Um, and we provide all types of services. So in my department, I work in a laboratory. So I work there with about 30 colleagues. And we have all kinds of analytical tools to look at uh, degradation phenomena, or a material analysis, or uh, environmental analysis, and stuff like that uh and we provide that uh, access to these machinery and analyst and analysis for free to dutch museums so uh, all the museums can come to us with their questions and then we will uh, take them all in and we uh, provide uh, project uh, leaders for every uh, of these projects and sometimes it's a question of what is the pigment on on this object Uh, to a large project like uh, all the Van Gogh paintings are being studied very detailed together with ASML, the huge company providing uh, making chips for computers uh, and the Van Gogh museum obviously so we do small and large projects uh, we um, team up with uh, sometimes with uh, european projects uh, uh, and we design our own projects so my my storage project was something that just run Along the side of all these other little things that uh, go on, so maybe that's uh, an answer that you uh, that helps you. In otro order otro orden de cosas, una eh, experiencia diferente, pero que puede ser interesante en esto de los centros compartidos es la experiencia del centro de Glasgow que Glasgow eh, probablemente será el municipio que más eh, museos tiene municipales del propio ayuntamiento. Creo que llegan a ser 18 y eh, el almacén que hicieron a las afueras de Glasgow eh, pertenecía a los 18 museos. Eh, contrariamente a la casi totalidad de los almacenes, eh, a ese centro no fueron únicamente las personas que se encargaban de la logística de los almacenes, sino que fueron todos, todo el personal de los museos. En los museos permanecieron únicamente el personal eh, que servía en sala o que tenía programas didácticos. Todo lo demás se hace en el centro de, Glauso, de en el, perdón, en el, en el almacén. Con lo cual eh, se juntaron unos equipos enormes que al principio tuvieron muchísimas dificultades para trabajar eh, juntos, pero eh, digamos. Ya irá por 15 años después, eh, la evaluación que hacen es muy positiva porque dicen que realmente han podido entender las sinergias de los otros equipos, han hecho eh, trabajos conjuntos y eh, han creado una infraestructura de proyección social hacia la población conjunta que es enorme, es muy grande. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del público? ¿No? Pues entonces vamos a dar por concluida pues, la mañana de hoy. Y damos de nuevo las gracias a todos los ponentes por sus conferencias tan interesantes y reanudaremos la jornada a las 4 de la tarde. Muchas gracias. gracias.